Bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy les voy a enseñar a hacer estos detalles para amor y amistad. Son tubos de papel higiénico decorados para toda ocasión. Espero les guste. Ahora vámonos con la lista de materiales y con el paso a paso. vamos a tomar los tubos de papel higiénico y papeles de colores, en este caso papel verde, vamos a medir el tubo vamos dejando al lado del lado un centímetro podemos medir con el tubo o con una regla como les quede más fácil doblamos cortamos ahora vamos a medir el largo del papel lo medimos en el tubo acá encima, que quede el papel encima acá en esta parte doblamos y cortamos ahora vamos a coger papel rosado y vamos a hacer lo mismo, vamos a medir el largo, doblamos y cortamos nos quedaría así, vamos a utilizar marcadores diamantinas para decorar, que recuerden que lo hacemos con pegante en barra vamos a tomar una foto de dos amigas, este va a ser para regalar a una amiga vamos a colocar de nuevo el papel para señalar acá con el lápiz el centro del tubito ahora vamos a decorar voy a hacer así estas rayitas y voy a decorar con corazoncitos Con marcador de vinilo blanco voy a hacer puntitos. Con marcador azul vamos a hacer estrellitas. A mí me gusta mucho decorar. Lo que ustedes miren, que quieran hacer, lo hacen. Lo que no quieran, no lo hacen la decoración es opcional vamos a copiar estas iniciales BEP y vamos a pegar acá la foto aplicamos silicona líquida Pegamos, nos quedaría así. Ahora en esta parte, vamos a copiar la casa. puedes la frase que más te gusta acá ya la pegamos en el tubo pegamos el papel esta parte también le aplicamos silicona y pegamos lo hacemos hacia adentro así hice con el otro lado resaltador vamos a resaltar la foto hacemos lo mismo con estas iniciales o estas letras bolitas de icopor ya las tenía pintadas con vinilo azul y les apliqué diamantina sería para colocar una en este lado en la parte inferior que sería la que va pegada la colocamos la metemos forzándola bien para que entre la mitad y esta sería la tapita vamos a colocar papel seda picado y vamos a colocar dulces dulces o chocolates, lo que deseen también pueden colocarle una nota, un regalito y vamos a tapar vamos dando vueltas nos quedaría así acá delineé con resaltador y las florecitas las resalté con resaltador amarillo como les digo a mí me encanta decorar con pegante en barra y diamantina y murano le aplicamos para darle brillo voy a aplicar murano nos quedaría así ahora vamos a tomar el papel verde que sería para este tubo Vamos a mirar o a centrar la mitad, doblamos y vamos a coger papeles de colores, los vamos a juntar y vamos a recortar cuadros. De 4x4, que sería para pegar en el frente del tubo. Ya los colores, ustedes miran qué colores les gusta más. Y una fotico, la fotico la, la pegué en papel rosado. Vamos a abrir un poco. y la foto la vamos a pegar en el centro con marcadores vamos a decorar ya acá pegué los cuadritos y la foto con resaltador verde resalté estos lados ahora con marcador si no tienen este de vinilo pueden utilizar marcadores permanentes estos lados, yo lo voy a hacer con marcador de vinil este marcador es bastante difícil conseguirlo pero como les digo pueden utilizar marcadores permanentes o también pueden utilizar vinil, vamos a hacer corazones si desean también los pueden recortar con papel de color rojo, los ubicas donde desees, en este lado, en este voy a seguir dibujando los corazones con un marcador de punta delgada voy a hacer estos corazoncitos para seguir decorando y voy a hacer estos punticos. hacer estos puntitos en los corazones y hacemos también en esta parte voy a tomar el marcador rojo para resaltar la foto la alineamos y hacemos estos corazoncitos vamos a tomar marcadores de diferentes colores y vamos a empezar a copiar la frase solo quiero con marcador amarillo copiamos esta otra decirte voy a repasarlo con micro punta porque no se ve casi y así se ve más hacemos estos corazoncitos con marcador verde copiamos puntos suspensivos y hacemos los corazoncitos y en esta parte copiamos te amo con marcador negro vamos a delinear para que se vea más esta frase, que es la frase principal nos quedaría así vamos a delinear los corazones con marcador de vinilo blanco o con vinilo blanco pues esto es opcional es para que se vean más y vamos a delinear los cuadros los corazones nos quedaría así Ahora vamos a aplicar el pegante en barra para luego aplicar la diamantina, que sería para decorar, para que quede con brillo. Utilizo murano para estos lados y diamantina roja para darle brillo a los corazones. quedaría así vamos a tomar el tubo aplicamos la silicona líquida y vamos a pegar cortamos acá lo que nos sobra aplicamos silicona líquida en este lado y pegamos nos quedaría así vamos a pegar acá está este cuadrito que se nos despegó o se me despegó, nos quedaría así pegamos este lado vamos a coger dos bolas de copo, ya las tenía pintadas con vinilo amarillo en este lado recuerden en la parte inferior se pega la bola aplicamos la silicona líquida y colocamos la bolita En, este, en esta parte de la bola vamos a dibujar un corazón y con el marcador negro vamos a delinearlo nos quedaría así ahora vamos a colocar el papel seda picado y colocamos los chocolates vuelvo y les digo acá pueden colocar una nota pueden colocar un regalo lo que deseen volvemos y tapamos con el papel seda y vamos a colocar la bola presionando siempre dando vueltas acá también decoramos pasamos el corazón y lo vamos a delinear con negro vamos a aplicar pegante en barra para darle brillo a los corazones nos quedaría así ahora vamos a borrar este tubito con papel naranja hacemos lo mismo, doblamos acá en esta parte cortamos vamos a tomar foamy rosado y amarillo acá vamos a hacer un cupcake cortamos vamos a tomar el fondo amarillo y vamos a colocar encima la parte del, de la base del cupcake y vamos a dibujar tres bolitas, acá hace un poco borroso pero se alcanza a apreciar y cortamos aplicamos silicona líquida pegamos vamos a tomar una hoja de color azul y vamos a hacer una, un círculo vamos a ayudarnos con el tubito de papel higiénico y cortamos dejando un centímetro silicona líquida y pegamos en el centro con marcadores vamos a empezar a decorar vamos a delinear con marcador morado claro que los colores son opcionales los colores que les guste. y vamos a pegar la figurita o el cupcake Voy a hacer otra línea alrededor del círculo. Voy a colocar acá una hojita porque estos marcadores permanentes pasan al otro lado. voy a hacer acá unos puntitos de color azul. Ahora, con resaltado, vamos a resaltar esta parte. Hacemos rayitas. Ahora vamos a coger un marcador negro para hacer los ojitos y con marcador rojo la boquita. Con corrector, vamos a hacer la luz de los ojitos. Vamos a retener un poco acá y hacemos la luz de los ojos. Acá no me quiere pintar bien, lo pueden hacer con vinilo blanco. Ahora vamos a decorar la parte superior. Vamos a hacer unos rosquitos con marcador naranja. Si desean, lo pueden dejar así. O vamos a hacer punticos con marcadores de diferentes colores. Vamos a repasar estas líneas con marcador fucsia de punta delgada para que se vea más. Vamos ahora a decorar la parte exterior. Hacemos rosquitos. Punticos. Hacemos punticos de varios colores y en esta parte vamos a copiar una frase. Tomamos el resaltado verde y copiamos feliz y con marcador azul cumple. Nos quedaría así. Hacemos bolitas, punticos con marcador blanco, rayitas en esta parte. Vamos a hacer una a alinear las bolitas blancas. vamos a tomar el resaltador amarillo y vamos a resaltar esta frase la de feliz cumple y vamos a aplicar pegante en barra y diamantina y pegamos el papel al tubo vamos a delinear feliz cumple con marcador negro nos quedaría así Acá en esta parte aplicamos silicona líquida y con foamy blanco vamos a cortar una tirita y un cuadrito para hacer la forma de una velita. Aplicamos acá silicona líquida y pegamos la lagrimita. Cortamos un poco que está como larga y pegamos en esta parte. vamos a decorar la velita, hacemos unas rayitas y la llamita pintamos con rojo, con marcador rojo y luego con marcador naranja, voy a quitarla para hacerlo más fácil y recortar un poco vamos a colocar ya el papel seda y colocamos un dulce tapamos con papel seda y colocamos la bolita. Nos quedaría así. Ahora vamos a coger papel azul del mismo tamaño de este tubito y otro papel azul más grandecito. O sea, como un centímetro a cada lado. Vamos a pegar. a tomar marcadores para decorar. Tomamos un marcador azul y vamos a hacer corazoncitos azules. Y lo vamos a delinear con marcador de vinilo blanco y luego con marcador delgado azul. Lo hacemos en toda, en toda la hoja, en todo el papel. Vamos a pegar una imagen si vemos que está muy larga podemos cortarla para poder copiar la frase La cortamos un poco y con una hoja, un pedacito, vamos a cortar un corazón vamos a buscar la mitad, doblamos acá en estos dos lados para ubicar el corazón pegamos el corazón y encima le vamos a pegar el osito y con marcadores vamos a decorar igualmente con diamantina nos quedaría así acá le apliqué diamantina a los corazones y el corazón lo delineé por los lados con marcador fucsia, acá hice una rayita blanca y delineé los corazones también de blanco voy a resaltar un poco el corazón delineándolo con marcador delgado fucsia con marcador negro vamos a copiar la frase este mes este mes contigo ha sido puntos suspensivos con marcador naranja Acabamos de copiar la frase Un maravilloso comienzo vamos a delinearlo con marcador fucsia nos quedaría así vamos a hacer corazones rojos y lo delineamos con marcador negro hacemos lo mismo con la imagen acá puedes colocar la imagen o colocar una foto de los dos Y en estos dos corazoncitos vamos a colocar acá, en este caso colocamos el 1, un mes. Ya tú colocas el mes que estén cumpliendo. Y vamos a pegar el tubito Vamos a colocar las esferas y pegamos el papel al turno nos quedaría así. Acá apliqué morano, vamos a colocar el papel seda y colocamos los dulces tapamos con papel seda y colocamos la última cera nos quedaría así estos serían todos los empaques que hice esto ha sido todo por hoy estos son unos empaques novedosos y bastante económicos. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Un abrazo para todos.